Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos. En este video les enseño a hacer bolsas de regalo rápidas para el día de San Valentín. Recuerden que pueden personalizarlas para la ocasión que necesiten. Vamos ahora con la primera idea. Corto una cartulina, ahí tienes la medida. Vamos a medir ahora un centímetro y trazamos la línea. Lo estoy haciendo con lapicero sin tinta para doblar más fácil. Vamos a doblar así. y doblamos en los lados ahora vamos a pegar, vamos a aplicar silicona líquida pegamos esta parte primero aplicamos silicona líquida y pegamos esta otra De esta hice otra color amarillo. Vamos a utilizar cartulina blanca de 17 x 10 centímetros y vamos a hacer este personaje que está de moda, Flor. Es un personaje muy fácil de hacer. Vamos a cortar y pegamos así en esta parte ahora voy a utilizar cartulina roja para cortar corazones vamos a cortar corazones de diferentes tamaños acá ya los tengo cortados corte estos dos pequeños que serían para hacer los ojitos de flor y voy a pegar este en el centro acá en esta parte ya vamos a decorar con estos corazones así, esto es opcional si lo desean hacer o pueden cortar corazones más pequeños si desean y vamos a pegarlos, ahora ya los pegué acá ya pegué la cinta ilusión, la cogedera de la bolsa estas es, como les dije cinta ilusión de un centímetro y vamos a pegar el largo de la cinta es opcional como lo quieran de larga y pegamos así Vamos a delinear toda la imagen. Voy a repasar para que se vea más esta línea. En esta parte voy a hacer los bracitos así, como cogiendo el corazón. Las manitos son rayitas, miren que está muy fácil de dibujar. Y vamos a hacer la otra manito voy a terminar acá de dibujar las manitos y en esta parte voy a escribir un mensaje esto es opcional si quieren escribir el mensaje en la parte superior o si no pueden hacerlo en una hoja escribirlo y colocarlo dentro de la bolsa con dulces o chocolates o el obsequio que vayas a dar eres mi vida entera voy a repasar para que quede un poquito más gruesa esta letra. Igualmente voy a repasar esta. Como pueden ver, es una bolsa muy rápida de hacer. Y acá voy a copiar Ailo. O pueden escribir Te amo como deseen o el nombre de la pareja, nos quedaría así. Vamos a hacer la otra bolsa de esta la voy a colocar cordón voy a perforar voy a hacer acá el nudito y voy a colocar el cordón ahora voy a utilizar esta cartulina blanca de 19 por 8 centímetros pero solo voy a utilizar la mitad poquito más de la mitad para dibujar a Flor, de nuevo, vamos a cortar, amigos para mañana vídeo de Flor, voy a hacer una cajita para que estén pendientes, esta cartulina azul le dejé la medida, pegamos la cartulina y luego pegamos a Flor y ahora vamos a delinear la imagen Voy a hacer acá los ojitos un cachetico y terminamos de delinear. Voy a alinear igual también este rectángulo. Y voy a hacer las hermanitos como si Flora estuviera cogiendo el rectángulo, o sea, la cartulina, que sería para escribir un mensaje. Recuerden que los mensajes son opcionales lo que le quieran decir a la pareja como yo te amo nadie, podrá, nadie te podrá amar jamás y voy a delinear acá esta parte como para que se vea más igualmente voy a decorar con corazones corté corazones pequeñitos y para esta parte corté cuadritos de colores esto es opcional si lo desean hacer nos quedaría así en esta parte voy a colocar un abanico de seda voy a pegarlo y ya ustedes colocan dentro el contenido que deseen nos quedaría así esta decoración segunda idea vamos a hacer esta bolsita decorada con la jirafita de sea vamos a utilizar una cartulina, y les dejé la medida, vamos a medir un centímetro y doblamos esta bolsa es muy fácil de hacer, aplicamos silicona líquida y pegamos ahora vamos a medir aquí 3 centímetros y en esta parte 4 centímetros lo estoy haciendo con lapicero sin tinta hacemos los quiebres y vamos a doblar así, dejando más o menos 4 centímetros en este extremo y vamos a doblar así, los dos lados o hacer quiebres voy a doblar así para hacer la base de la bolsita y ya lo que tenemos que hacer es hacer los quiebres ahora vamos a pegar amigos recuerden, mañana video de flor voy a hacer una cajita Y terminamos de pegar. Vamos a doblar esta parte de la parte superior, los 3 centímetros que medimos. Nos quedaría así la bolsita. Y ahora voy a utilizar la perforadora y cordón para hacer la cogida de la bolsita. ya terminando de hacer esta cogedera vamos a decorar, vamos a pegar una cartulina roja y voy a utilizar foamy, ahí está la medida para dibujar la jirafita como pueden ver es muy fácil de hacer pero para los que se les da dificultad dibujar pueden imprimir la imagen desea estas imágenes no pasan de moda, yo sé que ahora está de moda flor pero estas tampoco pasan de moda porque son muy tiernas, son muy bonitas, delineamos así hacemos los ojitos y voy a hacer la sombrita con este marcador recuerden que pueden utilizar también pintura acrílica y dejar secar muy bien y voy a difuminar el color con este marcador amarillo, también lo pueden hacer con marcadores permanentes, vamos a cortar y pegamos acá esta imagen ahora lo que voy a hacer es escribir un mensaje Eres el amor de mi vida, recuerden que los mensajes son opcionales y ya voy a decorar acá con punticos, corazoncitos y voy a delinear esta letra Dentro para que se vea más. Ahora lo que voy a hacer es hacer un abanico, se hace muy fácil, como pueden ver, se toma el papel seda y se tira hacia adelante hasta que dé la formita del abanico y nos quedaría así. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tutorial. Como pueden ver, son bolsas de regalo muy rápidas para esta fecha tan especial que es San Valentín. O también para otras fechas especiales. Manito arriba, si te gustó, comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.